¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, solamente informaros que los tiroteos del lejano oeste en Calo, Juárez, están gratis en Steam por tiempo limitado. Así que ya sabéis, del 9 de diciembre hasta el 14 de diciembre podéis descargarlo gratis en Steam. Sed felices y no olvidéis ayudar a la luna. ¡Chao, chao! John Wesley Hardin, Billy the Kid, Jesse James. They all made their choice, and I've made mine. They'll find out soon enough. It's time to settle up.